Golden Carp sigue haciendo la suya Carpón no, La Golden Carp sigue haciendo estragos Recién tirada al agua, está la respirada recién Ahora. Monstruo, monstruo. Otro carpón grande. Sí, sí.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 que no caiga muy lejos de la orilla la acompañamos Un balance, una balanceadita abajo ¿Eh? suficiente dejamos que caiga toque el fondo una vez que tocó el fondo trabamos nuestro reel sin moverla mucho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 Salida de pesca hacia Laguna Tablillas junto a Miguel Corrado, Chirola Gómez. Acá le mostramos el peaje: 120 pesos. 100. ¿Eh? Día de semana: 100. ¿Eh? Acá cien. estamos. Bueno, Miguelito: 100 pesos el peaje. 100 pesos, mirá quién lo pagó: Chirola. Bueno, Chirola. Acá estamos con y Chirola. 10 pesos para nasta encima. Miguelito, acá estamos con Chirola Tía. Gómez majestuoso, Mira ¿Eh? espectacular Estamos yendo hacia Laguna Tablilla, Pesquero el Portugués Ahora vamos a pasar por Ruta 2, ahí en el kilómetro 112 Que tenemos Carnadas el Catu ¿Eh? Y bueno, una linda nota para América Sport Para el programa del pescador y para Pesca y Aventura, Miguel Bueno, vamos a ver este, cómo nos toca hoy, un día bárbaro Esperemos que haya un poquitito más de viento para tener una buena pesca. Así es. Bueno, Chiro. Día de verano, 30 grados para hoy. Vamos no. a dejar hasta el mediodía, ¿eh? Vamos a ver. Así que vamos hacia Laguna Tablilla. Así está la ruta 2, hoy en abril, haciendo una linda nota de Pejerreyes arrancando la temporada. Estoy sacando los grandes. lo mejor que tenga trabajo. Sí, tal cual. Es que va. espectacular. buena no inversión. Ah, no.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 modelos de la marca Nórica. Eh, estos rifles son de origen español, realmente de muy muy buena calidad, en nitro pistón ambos, ¿sí? bueno en este caso tenemos el modelo acá que tenés el gris, con la culata gris, digamos el, es el hermano menor, es el APN200, eh, un rifle con muy buena potencia, está desarrollando más o menos unos 850 pips por segundo, eh, de fibra óptica gatillo regulable y con seguro, ¿no? Poliza para poner mira telescópica, culatín, ¿sí? Como decíamos antes, esto es origen español que es muy muy bueno y lo bueno aparte de estos rifles es que vos ves como los tengo, son muy livianos. Esa es una característica en general de los rifles españoles. Y este que tenemos acá arriba, que es el APN300, desarrolla un poquito más de potencia, mismas características, al seguido de fría óptica, seguro, y este además tiene un pequeño supresor de sonido ahí en la punta.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 Comunicate al teléfono 4686-2302, WhatsApp 1156-17-3358. www.freshear.com.ar o pasar por Lisandro de la Torre, 1240 Mataderos, Capital Federal.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 ingresamos para ir bordeando la laguna y en un momento les voy a marcar dónde tienen que doblar para agarrar el camino en tierra para ir a la laguna tablillas del portugués. Bueno, acá estamos, como dijimos, rodeando la laguna Chajum Miren qué linda que está, un día espectacular. Acá estamos con Chiro, con Corrado.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 Bueno, Miguelito, seguimos, seguimos por bien, la ¿qué? ruta. ¿Eh? Me voy a correr un poquito yo por el sol. Seguimos en la ruta. Bueno, camino de tierra en buenas condiciones. Muy bueno. Dentro ¿Eh? de todo está... Para un está auto el... bajo no. Pero no, como pero, este. pero para un auto normal sí, y una sí, sí, camioneta sí. el camino está el en está buenas vesco. condiciones. Chiro, no? ¿cómo venís? De primera, qué día espectacular nos va a tocar. Eh? Sí. A la vuelta, Maco, vamos a volver por el otro camino. Sí, vamos a ir por Lesama Así le para a... que conozcan los dos lugares cómo ingresar. Cómo ingresar, exacto. ¿Eh? Bueno, seguimos acá y les voy a mostrar un poquito el camino. Este es el camino viniendo desde Chascomús. ¿eh? Bueno, seguimos acá por el camino que tomamos en Ruta 2, que va a Manantiales. Y ahora acá, fíjense, otro cartel del portugués a los 4 kilómetros. Luego, del cartel de 8 kilómetros, a los 4 kilómetros tenemos este cartel. Y acá ya nos queda poquito y ya llegamos al pesquero. Miren cómo está el camino. Espectacular, ¿eh? Bueno. Acá estamos ingresando al portugués, ¿eh? este es el ingreso a la laguna. ¿eh? Ahora acá doblamos a la izquierda, vamos por ese monte de arbolitos y en 200, 300 metros tenemos el pesquero. el portugués. ¿eh? Seguí Miguelito allá al borde. Hola. Acá estamos. Bueno acá. Ahí, así vemos. Bueno. bueno, Miguel. Bueno, lo a ¿A estacionar. estacionar. Sí. Bueno amigos de Pesca y Aventura y del Pescador, acá estamos. Fíjense en lo que está la laguna tablillas espectacular y miren la cantidad de botes que tienen para alquiler lugar ideal tienen un muellecito. fíjense qué lindo lugar para venir a pasar unos días acá en el pesquero disfrutar de la laguna tiene para pesca de costa para el que le gusta pescar de costa también tiene y bueno acá lo ven en ¿eh? los botes ahí lo veo Matías que está colocando un motor que es del, lo hermosa de la luna. Bueno, les voy a mostrar unos botes para que vean.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 9572 Podés encontrarlos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Santiago Gerlein Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea, Villa Cañas. Hola amigos del pescador, queremos presentarles algunas cositas para esta temporada de pescador. Sí, bueno, acá como verán tenemos algunos recicitos de Shimano. Modelitos variados, distinta gama, distinta velocidad de recuperación, distintos precios, modelo Ultera, el modelo Catana 1000 excelente modelo Siena, precio-calidad insuperable esta es la línea nueva del Siena el 5 que es un reel que ahora está con descuento, aproximadamente un 20% descuento el Daiwa fire viene de tamaño 1000, 2000, 2500, 3000 eh, un reel súper económico modelitos de Okuma, Okuma Seymour un reel súper liviano, súper suave para la pesca pejarra y lo usan también para variada para de la ligera unas cañitas de Shimano como la Stimula eh. Tenemos otro modelo que es la Engans parte en 4 ,20 metros 20, esta vino en dos potencias, obviamente son cañas de grafito con parcelas para aplicar con multifilamento, tiene distintas durezas como para, tanto para el río o laguna como hablamos con el tema de los riles. El modelo Alivio es una caña de Shimano un poco más potente, también la usan para la pesca de lisas.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 Fábrica de Cabañas El Pica Palo, Entre Ríos, Argentina. Bueno, buen día, Mati. Buenos días. Ya estamos acá en Laguna Tablillas, pesquero el portugués. Vamos a contar un poquito a la gente los servicios que le brindás, cómo comunicarse, qué es lo importante y bueno y todos los servicios que tenés tanto para el pescador como para el pescador de costa Exacto. bueno me presento soy Matías de Torneo eh, uno de los dueños del pesquero de Tablilla villa, pesquero de Portugués. con mi socio en un y vamos fría le vamos a contar un poquito de lo que tenemos contamos con proveeduría baños 3000 metros de orilla es muy amplio el lugar contamos con un baño químico de otro lado y hay que de botes con motor y sin motor. Y también contamos con eh, servicio de guía, Marcelo Trabasi. Bárbaro. Contame, tirale el teléfono. ¿Y hey. Si tenés algún Facebook, si tenés algún WhatsApp, para que se comuniquen sí, con sí. vos y, bueno, y que reserven su lugar de pesca, ¿no? Pueden comunicarse. Mi teléfono es eh, 2241-580383. Si lo pueden buscar en la página de eh, instagram y Facebook, eh, en el portugués, en el portugués. Si no, personalmente a mí, Matías del Torneo me buscan, cualquier consulta me dice, no hay ningún problema, estamos para brindarle un servicio al pescador, es más de hecho. La idea es que contagiar a que vengan a conocer. Bien ahí. Son 25 kilómetros de tierra. Bueno, pero es un lugar espectacular. Para que les guste la, así la naturaleza, estar tranquilos, no es un lugar bárbaro. Y decime, tenemos 25 viniendo como vinimos nosotros de Chascomú. Ahora cuando nos vamos nos vamos a ir por Lesama, para que la gente tenga los dos, los dos, los dos caminos. Por Lesama son creo que 12, ¿no? No, 21. 21. 21. Bueno, así Uno, que son. Con un camino eh, mucho más, más, más prolijo. Bárbaro. Así que tienen dos lugares por venir. y por Lesama o como chas, como, como viene, ...que al final de la nota vamos a salir por Lesama para que tengan los dos caminos por cualquier cosita. Bueno, algo importante. Carnada, acá tenés. Carnada no tenemos. Eso es importante, sí. para que el pescador cuando venga se abastezca de su carnada y llegue acá al lugar varón. Bueno, Mati. Nos vemos en media. así hacemos una linda comida. Me queda algo por decir. Decir. Mucha gente que tiene embarcaciones y quiere dejarla en el pesquero, puede comunicarse conmigo, estamos con un cerebro 24 horas y no tenemos techo momentáneamente. pero eh, están cuidados las 24 horas. de. Está bien, van a ser como un estilo de guardería. Exacto. Porque Bárbaro. Hay mucha gente que quiere traer su embarcación y le incomoda traerla. Eh, Llevarla, y... traerla, que es un viaje... Exacto. La dejan acá... No Bárbaro. Eso es un buen servicio, Matías. Que casi ninguna laguna lo tiene. Muy buenos. Bueno, bueno Mati, nos vamos ahora con el guía a pescar un ratito y a la una vamos a comer algo. Dale, dale, un gran abrazo. pesca y aventura, estamos acá en tablilla ya, estamos acá con Chino, que lo ven, ya estamos, bueno vamos a atarnos de ese palito y vamos a buscar la pesca pegada ahí a los bajos, ¿eh? el está acá en los bajos, estamos con el guía Juan, ahora en breve le vamos a hacer una, una nota a Juan para que nos cuente un poquito de los servicios que tiene acá con su tracker y ya van a tener... Imágenes de la pesca en Laguna Tablillas en este momento. Bueno, acá nos encontramos en Laguna Tablilla, estamos con el guía Juan. Bueno Juan, vamos a contarle un poquito a la gente los servicios que tenés saliendo del pesquero el portugués acá en tablilla. Para que la gente tenga una noción, ¿eh? que si se tiene que traer equipo, qué línea traer, qué anzuelo traer. Y bueno, y contale los servicios que tenés, que como, como vemos acá, que ahora vamos a mostrar después, tenés sillita, tenés todo muy bien organizada la lancha. Bueno, eh, generalmente la pesca eh, boya chiquita, boya usa boya chiquita, porque la cierta asistencia te deja, pica más o menos 5 o 10 centímetros como máximo. Este, bueno, y bueno, mi servicio, bueno, tracker tracker, bueno, cuento con un tracker Suzuki 50, eh, bueno, para cuatro personas, cinco como máximo. No eh, estoy dando carnada porque la carnada el pescador es muy celoso con la reposa. O es o sea, un o sea, una mujer la por Está bien. Así que bueno, ¿y a qué número de teléfono se tiene que comunicar para bueno contratar tus servicios acá en la laguna? El teléfono es 022-45-55-23. se comunican ahí. ¿eh? Este. Así van reservando sus servicios que arrancó el pejerrey. Y bueno, Juan, luego de esto vamos a ver las imágenes y el lugar a donde nos trajiste ¿eh? para que la gente también disfrute de esta linda pesca que tiene hoy Tablilla. ¿Dale? Vamos, Juan, te dejamos. Bueno, acá seguimos. Acá está Miguel. Miren, lo que le estábamos contando es que ¿eh? tiene sillitas. Sí. Eh, sentarse en lugares recómodo, así que van a pescar muy cómodo acá estableciese ¿eh? bueno viene Miguelito con el primero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 Serían novedades en Edunor. Seleccionando este afilador de cuchillos eléctrico. Ideal para lo que sea restaurante, de casa que de que comida, comida o algún dos chef. Dos cuchillas de afilado y dos cuchillas de acelerado. O sea que te asienta, te afila no. y te asienta ¿Eh? al mismo sí, tiempo. Sí. Buenísimo. ¿Eh? Está en oferta. Tiene más que consultar nuestro número de WhatsApp o por Instagram o no, por Facebook muy, muy bien. Vamos bien vamos ¿Eh? oh, doblete. Levantá la caña toda completa. Doblete en tablilla, doblete. que rey de medida. Bueno Miguel, ¿seguimos? Bien ahí, eh. Bueno, acá estamos con el guía Juan, haciendo otro muy lindo pejerrey de 30 centímetros. ¿eh? Una pesca muy linda, ¿eh? todo que fue Así que bueno, Juan, bien. Bueno, este lugarcito es para que la gente sepa dónde estamos pescando sus tener el pocito, como dice sí, dices, pocito, ¿eh? este es el pocito, este pocito, así que la gente que te llame por teléfono, vía WhatsApp, sí. a, a buscar acá, hasta orilla este lugar espectacular, que están dando unos pejerreyes muy, pero muy buenos. Miguelito otro peje más otro peje más de hermoso del piquito como se debe Miguelito para la devolución, vamos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 mejor hasta ahora ¿eh? muy lindo pejerrey muy bueno muy lindo estamos hablando de uno de 30 y monedita muy lindo que de mi línea, mientras estábamos filmando, miren el pique de lo que es un pejerrey, ahí lo va a clavar Chiro, dale Chiro, estoy filmando, muy bien Chiro, espectacular, ¿Eh? muy bien Chiro, ahí estamos trayendo el pejerrey, de línea, ¿eh? está probando varias líneas el guía para que cuando usted venga ya va a saber con qué pescar ¿eh? miren miren qué hermoso pejerrey ¿eh? bueno ahora está con unas super float, ¿eh? miren qué bueno ah, vamos a mostrar despacito acá, ahí del piquito de la boquita ¿eh? bueno juan Ahora costa con las españolas, palito. Y resultó. Bueno, seguimos. Seguimos acá con Chiro. Miguelito. ¿Cómo venimos, Chiro? Mira. Muy bonito. Acá venimos con un hermoso doblete, uno que trae Chirola Gómez y otro que trae acá el guía Juan. Una pesca espectacular, ¿eh? una pesca espectacular acá en Tablilla, aprovechen los servicios del guía. Bueno, acá me voy con Chiro, me voy con Juan. Mira, ah, impresionante. Cómo estamos en Tablilla, eh? pesquero en portugués con el guía Juan. ¡Qué buena la Go. Bueno, mira, me voy de un costadito, me voy al otro costadito y miren qué pejerrey, eh ¡Ah, impresionante! Les voy a mostrar el horario para que me digan que no Fíjense, el horario, las 11 de la mañana ¿eh? Las 11 de la mañana y seguimos con muy buena pesca Bueno, Juan, impresionante Imposito Mostrale, mostrale el pejerrey, Mira Mirá que está mal, mirá que está ¿Sí? Bueno, seguimos Juan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 Bueno, otro hermoso pejerrey. ¿eh? Muy lindo. Arriba los que van. Metelo un poquito más. Excelente. Bueno, y seguimos. Olla Superflot. Ya. Las españolas. 15-20 centímetros. Ahí está la pesca, Juan. Síguen, ¿eh? y seguimos ¿eh? día espectacular viento laguna encrespada bueno, venimos con juan muy buen pejerrey este ¿eh? bien juan ¿eh? con las famosas españolas palito mira qué pejerrey el más lindo me parece hasta ahora. ¿eh? Muy buen pejerrey. ¿eh? Mira. Ah, impresionante. Muy bueno, Juan. ¿Eh? Y se lo dedicamos a Trabasio, que nos mira por TV. Esto es para nuestro gran amigo y guía de pesca, Marcelo Trabasio, ¿eh? que nos mira por TV. ¿eh? Espectacular. Bien ahí. Mirá qué buen pejerrey, Chiro. Dale, levante, levante que está el piquito. Bien. Bien ahí, Chiro. Ahí, mostrar la cabeza ahí. Ahí, hijo, déjalo. Un... Mirá. Bien ahí, eh. No muy grande la boca, eh. Bien. Muy lindo. Bueno, acá venimos con un pejerrey muy chico el cual va a ser por devolución acá con el guía juan no juan sí, el auto, el auto. vamos a ver bien juan es ¿eh? un maestro lo suyo la esperamos la gente ¿no, juan sí. bien ahí. ahí viene miguelito no el pejerrey que dijo mira mira mira mira ah no esa compa Recién terminamos la pesca, entramos a las 9 de la mañana, vamos a mostrar a la gente, son las 13 horas que venimos a comer, una pesca muy pero muy buena, hay ¿eh? con muy buenos pejerreyes, ¿Eh? hay que decir a la gente ¿eh? que se comunique al teléfono, contrate el servicio, como vemos detrás tuyo está la traque, ahí con silla, todo bien, tenés un lugarcito en el bajo, ¿eh? el pocito que lo pescaba 30 centímetros, bueno, y decimos muy linda pesca, la verdad que una pesca muy linda Y estamos hablando que pescamos cuatro horas nada más ¿eh? horas. cuatro horas de pesca de pejerrey Así que para la persona que venga de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde Se va a llevar la cuota fácilmente Sí, sí, sí, fácil, fácil, ¿eh? fácil Está muy bien la laguna con mucha población de pejerrey Y vamos a decir que el pique está bueno Hay mucho pejerrey de medida, la mayoría Y bueno, y muchos que pasan los 35 y algunos llegan a 40, 45 bueno, Juan, ¿vamos a comer? Dale, vamos, te sigo, vamos.